¡Muy buenas! ¿Cómo anda mi querida audiencia? ¡Bien! Este es el tercer video del año 2023 El primero del año 2023 en realidad fue publicado en enero pero correspondía a diciembre que fue el de Ubuntu, ese que generó tantas visitas al canal, tantos comentarios, tanta cosa linda, de gente linda, eh, generó un crecimiento en el grupo de Telegram, un montón de usuarios más vinieron al grupo de Telegram, y nos, nos conocen a partir de ese video, un montón de gente también eh, se suscribió al canal de YouTube, yo agradecido, este canal jamás pide que te suscribas a ningún lado, invita a que vayas al grupo de Telegram y eso es lo máximo que se hace, jamás... Te, me vas a escuchar pidiendo o por lo menos siempre lo digo así, ¿no? ojalá nunca me toque pedir que suscribas, que la campanita, que el like a mí eso no me gusta, me parece un, una cosa irrespetuosa con la gente porque se supone que es algo voluntario, que si te gustó el video te vas a suscribir, si te gustó vas a dejar un comentario, si te gustó vas a poner pulgar arriba entonces eso de andar pidiendo me parece como que, no sé, como que el mozo te quiera cobrar la propina antes de servirte, me parece que no está bien, bueno pero nada, no sé, capaz que yo lo, inter, lo interpreto mal eso y no es así, bueno ¿Qué vamos a ver en este video? Vamos a ver cómo ver, valga la redundancia, películas en sitios pirata. Eh, vas a poder hacerlo. Aguantate por acá, no te vayas. Seguramente alguna vez lo intentaste y te frustraste porque hiciste clic y te saltaron ventanas triple X, ventanas de publicidad de cualquier cosa, Alibaba, Walmart, cualquier cosa. Bueno, eh, cosas falsas sobre política, que Luciato Polanski no sé qué, que el Pepe Mujica no sé cuánto, y de otros países esto estamos hablando de Uruguay, que generalmente pasa eso que Heber no sé cuánto, bueno en otros países pasa lo mismo, que el presidente de Ecuador, que el presidente de Venezuela, que el presidente de Guatemala, que el presidente de bla bla bla bueno, 800 millones de ventanas que no sirven para nada y que además te hacen correr riesgo de infección del sistema operativo más si usas Windows y más si usas cuenta de administrador. Hoy lo que yo te vengo a mostrar barre con un montón de problemas de seguridad, de privacidad y a, además te abre el camino para que veas las películas. Bueno, ¿qué decirte? Que hay empresas que pagan por publicidad y no controlan esa publicidad. Una cosa es publicitar dentro de Facebook, dentro de YouTube. Y otra cosa es publicitar en línea, online. Hay gente que paga para que su negocio sea publicitado en internet, y eso está muy bien, pero muchas veces van a parar este tipo de, de página, la publicidad. Páginas pornográficas, páginas piratas. En definitiva, lo que sucede es lo contrario a lo que se espera. Uno está pagando para que su publicidad, o para que la publicidad que involucra a su negocio o su emprendimiento, le dé un incremento en la cantidad de clientes, o en la cantidad de visitas, o que le des cierto realce al negocio y termina siendo totalmente eh, nefasto porque en esos sitios nadie presta atención a la publicidad y además correr riesgo de infectarte, como recientemente he dicho. Bueno, vamos al grano. Si alguna vez te dijeron mirate una película en Cuevana o mirate en Pelis 24 o en donde sea o en Pluto TV o lo que sea y te metiste, te saltó publicidad por tu lado, se te infectó la máquina o no pudiste verla porque se te abrían tantas ventanas que al final dijiste no, mira yo cierro todo y sigo pagando el cable, bueno no, acá yo, yo soy una persona que mira muchísimo cine. Tengo Netflix eh, y tengo también páginas que pasan películas, películas retro, películas de otro tipo de cine como el cine europeo, películas comunes de cine de Hollywood. A mí me gusta mucho el cine y yo veo películas así. Es más, veo hasta los partidos de fútbol por internet y sin pagar nada. ¿ta? Así te lo digo clara, claramente y te voy a mostrar cómo es que hago. Yo en realidad hago de una manera y te voy a mostrar de otra para que sea más sencillo, porque yo te muestro cómo hago yo toca hacer 10 videos. Entonces, lo que vamos a hacer es uno solo, con un solo complemento que va a servir para Mozilla Firefox, para Google Chrome, para Chromium, para otros navegadores, creo que para Brave y para otros más también. Eh, no le damos soporte acá a Spartan, ni a, a Edge, ni, ni a todas esas porquerías de Microsoft, como ya se sabe, ni a Safari, eh, pero, pero bueno, vamos a mostrarte para navegadores más. Y todavía que, todavía que hablo de Google Chrome, que hay de código cerrado. Así que está, si me apuran, ya ni de eso hablo. Bueno, arriba. ¿Vamos a ver cómo se hace todo esto? ¡Vamos allá! Zapi. Te voy a mostrar lo que sucede cuando visitas una página web de este tipo con un navegador recientemente instalado o con un navegador que hace muchos años que lo usas o muchos meses o lo que fuere o semanas, pero que no está debidamente configurado para estos fines. Mira, voy a ir aquí a la barra de búsquedas. Acuérdate que esto sirve para Windows, para Mac y para Linux. Sirve para Mozilla Firefox, para Google Chrome etcétera, no importa el navegador ni el sistema. Acá estamos hablando de tecnologías web que son generales para todos los sistemas y todos los navegadores, ¿está? Voy a ir y voy a poner Cuevana. Sí, Cuevana. Entonces, voy a ir acá, voy a entrar. A ver qué pasa. Hasta ahora bien, ¿no? Bueno, voy a ponerle entrar en Cuevana. Bien, por ahora no hace falta ningún video de entropía, ningún video de nadie ni ningún complemento de nada. Acá va a estar instalado el complemento cuando cuando propiamente sea instalado en el navegador, o cuando sea integrado con el navegador. Pero por ahora, como vos ves, no hay nada. Firefox no tiene ningún complemento. Acuérdate que esto también sirve para Google Chrome. Entonces, voy a ver... Una, hay una película que por acá que estaba viendo hoy, estaba bichando hoy, un muy buen actor. Tommy Lee, pero ahora no sé, ahora no la veo. Bueno, no importa. Vamos a ver lo primero que sea más o menos interesante. ¡Uh! Oh, esta tiene pinta de ser muy buena película. Lo escribe en la academia. Voy a hacer clic. A ver. Estamos todos pronto para ver la película y... Me salta a invertir en Bitcoin. Y yo digo, voy a dejar abierto eso. No lo voy a cerrar esa ventana. Para que vos veas al final toda la cantidad de ventanas que se abrieron para terminar viendo una sola película. Y todo el peligro, ¿no? Que, que implica todo eso. Bueno, vuelvo hacia atrás y voy a darle de vuelta. Clic. Y. Bueno, ahí sí, ahí entró. Pero esperate, esperad. Esta opción de video contiene ventanas emergentes. Sí, lo sabemos. Voy a hacerle play. Ahí. A ver. A ver si se ve la película. Otra vez invertir mejor, no sé qué, la primera era invertir en Bitcoin, la segunda es criptomonedas, no es Bitcoin, es en general cualquier criptomoneda, incluso Bitcoin, bueno, vamos de vuelta, Play, ahí parece como que está cargando, vamos de vuelta con el Play, y qué es lo que pasa, cuando vos crees que la vas a terminar viendo la película, te salta algo, y estamos en Linux, si tuviéramos en Windows, capaz que era peor todavía, antes de continuar, debe ser mayor de 18, no sé qué, yo ya sé que esto no me va a conseguir a ningún lado, sluts.xz, sluts.xz, Imagínate lo que quiere decir eso en inglés, ¿no? Este, Meretriz, es eso. No voy a hacer clic ahí, voy a volver, voy a hacer clic acá. Otra ventana más, a ver qué es esto. Atención, confirma, eh, escanea el código QR. Mirá si yo voy a escanear con el celular este código que yo no sé ni qué es esto. El código QR puede hacer cualquier cosa, en realidad. Pu puede ser un programa que se ejecute en tu teléfono y que ya te esté robando los datos. Y mirá qué bien hecho que está, en realidad que... Está mal esto, ¿no? Pero qué bien que la hacen, que te ponen un reproductor atrás, como diciendo, bueno, y con un play y con todo. A ver, si yo clic acá. Confirm sí, confirm sí. sí, sí. Sí, sí, scan sí. No, no, no me, no me repita más. ¿Sabes qué voy a hacer? Silenciar la pestaña. A ver, silenciar. No me hable más. Bueno, vuelvo. Voy a hacer clic de vuelta. Y otra ventana más. Y así podemos estar un montón de tiempo probando y probando. En algún momento vamos a ver la película. Bueno, ahí, ahí parece que empieza la película, ¿sí? Bueno, bien, ahora, ¿qué sucede? Cuando yo le quiero dar pausa a veces, o cuando quiero agrandar, o cuando quiero subir el volumen, a veces vuelven a saltar ventanas por todos lados, no voy a dejar que la película se siga viendo porque puedo entrar en problemas de infracción de copyright, de derechos de autor, ¿tá? Entonces lo voy a dejar por acá, para que veas, a ver, si se me abre alguna otra ventana, no es la única, una ventana, dos ventanas, tres ventanas, cuatro ventanas, cinco ventanas antes de que yo pudiera ver una película. Cine Calidad, a ver, vamos a entrar acá. Una muy buena página que tiene estrenos en español latino. Para todos los latinoamericanos viene bárbaro. Los españoles también, pero lo pasa, nosotros necesitamos escuchar en latino para que tenga más que ver con nosotros. Eh, en español está bárbaro, igual. Eh. Yo prefiero escuchar en español antes que leer subtítulos porque me desconcentra leer el subtítulo. Pero bueno, hay mucha gente que dice que la voz también es parte de la actuación y que, que eso no está bueno. Listo, son gustos. Bueno, Antonio Bandera, lo banco a full. Antonio Bandera, me encanta. Antonio Bandera, voy a ir ahí a ver si, lo, si podemos ver la película. Vamos para abajo, eh, ver online, audio latino, recomendado. Ok, bueno, ahí ya hubo como dos o tres dominios, pasó de un lado para otro, de un lado para otro. Fue como a 4 o 5 visitas porque este tipo de publicidad, un día lo vamos a hacer en otro video esto, mostrarte todas las IP que hay entre ese clic que vos haces y lo que te termina mostrando el navegador. Hay 7, 8, 9 IP distintas. De vuelta lo mismo, publicidad fraudulenta. Vos pagás para que alguien caiga en tu blog o en tu canal de YouTube o en tu página web y para que un contador que vos tenés en la página web diga más uno, más uno, más uno. Por ejemplo, vos tenés mil visitas por mes. Le pagás a cine calidad y ahora pasás a tener siete mil visitas por mes. Y vos decís, qué bueno, qué bueno. Pero no, porque hacen que pases brevemente por cuatro o cinco páginas web distintas y desembocan al final en un coso de Bitcoin. Entonces vos creés que una de esas visitas estuvo ahí frente a tú página web, estuvo mirando, estuvo haciendo clic y en realidad no, te lo hicieron pasar por un milisegundo y te lo hicieron eh, te hicieron hacer escala, te hicieron escala en tu sitio web de un milisegundo solamente a los efectos de que tu contador registrara una visita más, es un tema, tá, pero trabajan así, bueno vamos de vuelta ok, y ahí qué pasa youtube.com watch, no, no todavía recomiendan otro canal que es el de Entropía, todo mal con Cinecalidad, vamos a tener que decirle que, que recomienda Entropía no a esto que no sé, no sé quién es vamos de vuelta, ok ahí parece que sí, que se abre, no, está bien, bueno, ahí recién apareció después de uno y dos intentos fallidos, a veces te abren ventanas que no se pueden configurar, solamente es para ver o cerrar, ¿ta? Bueno, vamos a ver, vamos a hacerle clic acá, y otra ventana, DSP Mega, YouTube, se ve que esta persona, este, este YouTuber, que está pagando por publicidad, está siendo víctima de esto que acabo de decir ahora. Por eso está bueno siempre publicar dentro de una red social, no publicar en internet, en cualquier lado. Y elegir bien a quién te va a publicar las cosas. Clic de vuelta. Y otra vez lo mismo. Redireccionando. ¿Ves? Como ves, te habrá pasado a vos un montón de veces. Te lo estoy mostrando porque esto es lo que sucede. Pero esto no quiere decir que no se pueda ver la película. La vamos a terminar viendo. Bueno, acá. Bien, ahí empieza el asino perfecto. Bien, bien, bien. Ya empezó. Bueno, a ver, le pongo pausa. Le pongo play. Muchas veces pasa, como les decía, que vas a poner pausa y te salta otra ventana más. Vas a redimensionar la pantalla y te salta otra ventana más. Vas a subir el volumen y te salta otra ventana más. Bueno, vamos a dejarla por acá, por el tema de derecho del autor. ¿Está? Pausa. Bien. Este intento de ver películas salió fallido en 1, 2, 3, 4 oportunidades. Hasta que terminamos viendo la película. Y el intento anterior salió fallido en 1, 2, 3, cuatro, cinco oportunidades hasta que terminamos viendo la película. ¿Qué hay que hacer? Te voy a mostrar. Alguien con poder y con responsabilidad debería de una buena vez correr el velo para que se sepa, para que se vea la verdad. Vos abrís tu Mozilla Firefox o tu Google Chrome y pones uBlock Origin uBlock Origin ¿tá? Y a continuación le pones el nombre del navegador que estás usando. En este caso yo voy a poner Firefox. UBlock Origin Google Chrome. UBlock Origin Firefox. ¿tá? Le damos Enter. Consigue esta extensión para Firefox. Vos fíjate bien lo que estás abriendo. Porque acá estamos en addons.mozilla.org. De ahí tenés que descargarlo para Mozilla Firefox. Y para Chrome, a ver si yo lo tengo instalado el Chromium, porque es un navegador que yo uso. Mira, mira, te voy a mostrar para Google Chrome. ¿Este navegador se llama Chromium? Ah, ya empezamos con las preguntitas. Ahí me acordé de Kenji, del canal de Telegram, porque él no usa la KDE Wallet, yo tampoco. La verdad que el escritorio KDE tiene algunas contras. No es, no es impecable y perfecto, pero sí es el mejor a mi, modo de ver, a mi modo de ver. Este navegador que luce como Google Chrome, pero no es, es la base de Google Chrome. Este navegador es el que agarra Google para modificarlo y convertirlo en google chrome las diferencias son no son muchas entre uno y otro este es de código abierto pero google chrome es de código cerrado este se llama chromium el otro se llama chrome está así que vamos a ir ahí vamos a poner ublock origin chrome chrome chrome le pongo yo lo que es compatible con google chrome es compatible con chromium y viceversa salvo algunas Cuestiones que no son así, pero en general sí es así, ¿ves? Bueno, te lo voy a mostrar acá, ya que estamos en, en Chrome, ¿está? En Chromium en realidad, añadir a Chrome. Añadir extensión. y UBlock Origin se ha añadido a Chromium. Bien, perfecto. Ya está, está hecho. Si tocamos acá, está UBlock Origin, ¿sí? Bien, vamos a cerrar aquí y vamos a ir al Firefox, que es lo mismo. ¿Te acordás que hicimos? Pusimos UBlock Origin Firefox, fuimos a mozilla.org, y agregar a Firefox, todos los navegadores te dicen en el caso de Chrome o Chromium Firefox o el que sea, te dice añadir Ublock Origin. esta atención tendrá permiso para acceder a tus datos de todos los sitios web, leer y modificar configuración de privacidad, acceder a las pestañas de navegador, acceder a la actividad de navegador durante la navegación, bueno mira acá lo que conviene es tener un navegador pronto con todo esto con todos los complementos que quieras y otro no, y otro con lo mínimo necesario, hay complementos que son sumamente confiables y que no rastrean nada y que es imposible que hagan cosas que vos no querés y hay otros que las hacen directamente. Entonces vos, si vas a ver una película en línea, vos no te vas a registrar a ningún lado. Vos no precisás esto para ver Netflix. Peñarol, inteligencia. Por ejemplo, lo precisás para ver un partido de fútbol, Peñarol Nacional o lo que sea o el que te guste. De forma pirata. Bueno, ahí sí te instalás el UBlock Origin y usás ese navegador solo para eso, pero no lo uses ese navegador para meterte al Facebook, no lo uses para revisar los mails no lo uses para revisar la cuenta del banco. ¿Me explico? Bueno, siempre conviene tener dos navegadores. En mi caso yo uso Firefox para mis cosas personales y privadas. Y para lo otro tengo a Chromium. Nada más que en este video te estoy mostrando cómo se hacen los dos. ¿ta? Entonces le voy a dar a añadir. Hechas a salvedad. Viste que siempre nos preocupamos por la privacidad y por la seguridad de la gente, antes que nada. Permitir que esta extensión se ejecute en ventanas privadas. Bueno, acá me gustó más. A mí por algo me gusta más Firefox ¿no? que todos los, todos los demás. Yo le puedo decir si esta extensión se puede ejecutar en ventanas privadas o no. ¿Por qué? Porque vos también puedes hacer lo siguiente: puedes tener un solo navegador, por ejemplo Firefox, y abrir una ventana privada, la cual tiene los complementos deshabilitados, ¿sí? Entonces es como que tuvieras dos navegadores, teniendo uno solo, ¿tá? Bueno, le voy a decir que no, o sea, no lo voy a marcar esto. La ventana privada, ventana privada, y ahí yo no quiero que nadie esté gravitando. Aceptar. Bueno, muy bien. Ahora. Fíjate qué interesante el cambio, voy a entrar eh, de vuelta a Cuevana, Cuevana, lo mismo, mismo sitio web, mismo paso, mismo todo, y voy a ver, a ver la misma película, que era esta, le voy a hacer un clic ahí, y va a donde tiene que ir, ya no se me abrió nada, le voy a hacer clic en reproducir, y ahí al parecer está reproduciendo, esto es típico de la página web, esto no es una publicidad ni nada, ¿ves? Ya estoy viendo la película, no me saltó ninguna ventana de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque acá hay un complemento que está excelente, que te va a andar perfecto cuando instalas el UBlock Origin. Lo mismo va a pasar en el Google Chrome. Hay otro complemento que es excelente, que ese sí, para mí, yo me saco el sombrero, que es de un italiano. Se llama NoScript, pero este hay que saberlo usar. Está este es bastante complicado de manejar, pero es, lo, es el mejor para mí. Si vos aprendes a usar un script no precisas ningún otro complemento más, a menos que quieras hacer tareas especiales con el navegador. Pero a modo de seguridad y privacidad no precisas más nada. Eh, a ver, a ver si... Giorgio Mahone. ¿tá? Este complemento es notable. Yo voy a hacer otro video en algún momento sobre esto, porque apunta lo mismo, pero es sumamente controlable, configurable y comprensible. No es como este que me bloqueó todo, pero yo no sé qué bloqueó y qué no bloqueó. Bueno, te dejo por acá el video. Espero que puedas ver películas, todas las que vos quieras, Espero que puedas ver tus partidos de fútbol favoritos. Ahora entra a Roja Directa, cuando vos quieras, y probalo con YouBlock Origin y vas a ver que no vas a tener más problemas. Y acordate, tenés que tener un navegador configurado para uso personal y otro navegador para todas estas cosas. ¿Está? Te dejo por acá. Abrazo grande y vamos arriba.